Nosotros no nos más. Familia Rosario exigiendo al gobierno de Danilo Medina que nos entregue nuestros bienes que nos corresponden. Ya que hace unos dos años y pico que ya llegaron nuestros bienes y todavía el gobierno de Danilo Medina no se pronuncia, no nos dicen cuándo nos van a entregar. Es pues un dinero que ya está depositado ya en los bancos de reserva de la República Dominicana. ¿A qué corresponde ese dinero? ¿Procedente de qué? ¿Por qué tiene que entregarle gobierno ese dinero a ustedes? Sí, ese dinero es, es producto de Jacinto Rosario, que eran los dueños de la barrigol, donde Jacinto Rosario, ese de dinero, de lo, ese, el heredero, la cabeza principal, que trabajaba en la mina de oro y ese dinero lo llevan a España, a Suiza, entonces ese dinero ya lo repatriaron para que haya un, un dinero con 200 años ya eh, en bóvedas eh, suiza, eh, española, que estaban descansando ahí, todavía ese dinero a nosotros no lo le entregan. ¿En ¿Qué cantidad hablamos? No tenemos la cantidad, pero sí sabemos que, que está ahí, una cantidad cantiosa, pero... ¿Cuánto hablamos? No te puedo decir, sería. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos son ustedes? ¿Qué cantidad de personas? Tenemos unos 30 mil herederos. Tenemos prueba contundente con organismos internacionales, como decía él, de que el dinero está en el país. Tiene dos años picando para tres años. Tenemos toda la prueba porque ya comisiones internacionales han estado y están en el país, de distintos países. Este dinero viene del Banco Santander y Suizo y está... Toda la prueba está y ya las distintas comisiones, lo único que tiene la prueba contundente y esperamos de que ya Danilo Medina Sánchez deje de guardar ese tanto silencio que él tiene, porque el dinero lo recibió fue el Estado Dominicano y el Estado Dominicano es que tiene que entregárselo a una familia como la familia Rosario, ya muchos han muerto, están en cama, están en silla de ruedas, ya no aguantan más, es por, es por, es por miles ya que han muerto.